La dimensión izquierda-derecha es y ha sido una forma utilizada para diferenciar al espectro de partidos políticos que hay en un país. No es la única, claro, pero ¿qué tanto influye esta escala en la decisión electoral que toman las personas para elegir a sus representantes? ¿Qué otros factores pueden estar asociados al momento de decidir por quién votar? Para ello, conversamos con el sociólogo David Sulmon quien en 2015 publicó una investigación titulada «Voto ideológico y sistema de partidos en América Latina. El peso de la dimensión izquierda-derecha en el comportamiento electoral en Brasil, Chile, México y Perú». Luego, en su tesis doctoral, él analizó más factores ligados al comportamiento electoral en Latinoamérica. En la siguiente entrevista, David Zulmón nos brinda más detalles de su investigación. ¿Qué tal? Mi nombre es David Sulmont, soy sociólogo y doctor en Ciencia Política y Gobierno de esta universidad. Actualmente soy jefe del Departamento de Ciencias Sociales, he sido uno de los fundadores del Instituto de Opinión Pública y director del Instituto de Opinión Pública entre el 2011 y el 2016, y trabajo en investigaciones relacionadas con comportamiento electoral y también con desigualdades éticas y raciales en el Perú y en América Latina. ¿Cuál es el tema principal que aborda en este cuaderno de investigación y posteriormente en la tesis de doctorado? En la tesis doctoral analizo eh, factores que podrían explicar eh, el voto en América Latina, en los países que están ahí, Brasil, Chile, México y Perú, entre el 97 y el 2016, más o menos, este, y analizando tres, eh, tres factores que estaban presentes en la, en, la, en, la, en la teoría sobre el comportamiento electoral, uno que es el voto asociado a las características sociodemográficas de las personas, ¿no? voto que tiene que ver con su posición social, este, o sea, la influencia que tiene la posición social, el estatus social en las preferencias electorales. La otra dimensión es la dimensión del voto ideológico, que es más o menos la que se explora en, en este cuadro de investigación, y la tercera tiene que ver con lo que se llama el voto económico, es decir, la, el efecto la importancia que tiene la evaluación acerca del desempeño del gobierno, sobre todo en el área económica, en las preferencias o en la decisión electoral. ¿no? Entonces se analizan estos tres grandes factores que influyen o influirían en la decisión electoral en eh, estos países de América Latina, de manera comparada. Esa es la tesis. ¿no? Eh, y este ejercicio... Eh, de presente en el cuadro de investigación es uno de los, o sea, una primera versión de uno de los capítulos de esa tesis. ¿no? ¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron a centrarse en estos puntos? Son parte de las variables este, que, según la literatura sobre el comportamiento electoral y los modelos eh, explicativos clásicos, eh, son tomadas en cuenta por el elector a la hora de, de, de decidir, y justamente la, la dimensión comparada, y por eso se comparan distintos países, eh, busca ver cómo eh, las características propias del sistema político de cada país y de las reglas electorales eh, y, eh, afectan o influyen en la manera como estos tres factores ¿no? este, adquieren más o menos relevancia para el comportamiento electoral, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, en el caso del voto ideológico, eh, una variable que influye es lo que se llama la polarización del sistema de partidos, que es la variable independiente que se explora en, este, en ese cuadro de investigación. ¿Cuál fue la metodología empleada para esta investigación? La teoría dice que, eh, que eso tiene que ver con las teorías del voto espacial, ¿no? este, la teoría dice que la gente tiende a votar por aquellas opciones electorales que están más cerca de sus preferencias políticas, programáticas o ideológicas. ¿no? Entonces una manera de medir esta cercanía o lejanía eh, es eh, a través de la escala izquierda-derecha, ¿no? que tan lejos o cerca están los partidos respecto del elector en esta dimensión, y eso se toma como una variable eh, independiente, ¿no? Eh, para el, la preferencia electoral y, la, y esos son variables a nivel individual, o se evalúa por cada partido y después se controla por el tipo de país y a nivel de país la variable que, que interviene es el, el, el, el nivel de polarización del sistema de partidos, ¿no? es decir, qué tanto se diferencian los partidos en la, en la escala izquierda-derecha. Entonces la teoría dice que en los países o en los sistemas políticos donde hay un mayor nivel de polarización, eso hace que el voto ideológico tenga más importancia. ¿Cuáles fueron los resultados que encontró en este cuaderno de investigación y también en la tesis doctoral? Bueno, un, un primer resultado es que, digamos, las... Se llaman los modelos espaciales del voto funcionan. O sea, tienen, sirven para, de, de alguna manera, explicar el comportamiento electoral, es decir, que la gente sí evalúa programáticamente eh, las opciones en campaña y que esa evaluación eh, influye en su decisión. Es decir, que el, el votante, eh, digamos, tiene un llamar un comportamiento racional. Esta forma de tomar una decisión, este tipo de racionalidad, que no es la única, no, no significa que las otras no sean racionales, pero esta que evalúa la distancia programática, ideológica, ¿no? la dimensión más ideológica de la competencia electoral, depende mucho de este, eh, digamos, hasta qué punto los partidos en una competencia electoral se diferencian en esos términos, esta capacidad del electorado y de los sistemas de partidos de diferenciarse mejor y de identificar con mayor claridad las posiciones políticas de los partidos este, eh, tiene que ver con el nivel de consolidación de las instituciones democráticas. Entonces, las democracias más antiguas, eh, esta identificación es más, eh, eh, digamos, más fácil de hacer ¿no? Porque son actores que, digamos, ya tienen un efecto de reputación en el sistema de la competencia política. ¿no? Una conclusión es que la polarización política, este, que a veces es muy criticada porque eso lleva al conflicto, la. la, la eh, o sea, puede generar problemas de gobernabilidad, tiene elementos positivos en la medida de que. Eh, clarifica las opciones políticas en juego, o sea, vuelve la, la decisión electoral como más relevante. ¿no? Ahora se discute ahí que tiene que ser un cierto grado de polarización política eh, ayuda. As, más allá de eso puede ser contraproducente, más abajo de eso puede ser este, que sean elecciones poco significativas. ¿no? Entonces, un poco esta idea de... El, la, la, la vela tiene que estar lo suficientemente cerca del santo como para alumbrarlo, pero no tan cerca como para que se queme. Entonces es un nivel de degradación. De Por último, ¿cuál es la vigencia de este trabajo en la actualidad y de qué manera nos puede ayudar a entender el último proceso electoral y los posteriores? Cuando los candidatos logran diferenciarse claramente en términos programáticos, el elector va a tener mejores elementos para tomar una decisión que compare sus preferencias políticas con eh, el, la oferta electoral. ¿no? Y eso es más fácil también en contextos donde no hay tantas candidaturas. ¿no? O la otra lección es que aquellos candidatos que logran distinguirse claramente del pelotón pueden tener... Cierta relevancia para el elector. ¿no? O sea, por ejemplo, lo hemos visto en esta elección. ¿no? O sea, hemos visto que al final la, la elección se decantó en dos extremos. ¿no? No. Este, por un lado, el fujimorismo, o que pudo haber sido López Aliaga también, o sea, una extrema derecha y por el otro lado, un sector este, que se inclinó por la candidatura de, de Castillo. Ahora, esa decantación no es una decantación, o sea, es una decantación que, que se ha construido, sobre la cual se ha montado esta diferenciación izquierda-derecha, pero, digamos, hay otras dimensiones que no son exploradas en este trabajo, que también juegan, ¿no? En el caso peruano es el tema... De, de las desigualdades regionales ¿no? y que es algo que hemos visto que ha jugado de manera importante en, eh, en todas las elecciones de este siglo ¿no? este, pero eso ya es propio de las, de las diferencias sociales en el Perú ¿no? porque no es el mismo tipo de, de clivajes que puede haber en otras sociedades ¿no? por eso es difícil de comparar o sea, la sociedad peruana eh, eh, o sea Digamos, las diferencias regionales dependen de, de, de, de cómo se construyen históricamente las desigualdades en cada país. ¿no? Entonces, eso ya es propio de, de la sociedad peruana. ¿no?